Una de las maravillas tecnológicas que tiene Adobe son los enlaces dinámicos. Sobre todo vamos a cambiar aquí el aspecto de la primera pantalla de este objeto vectorial, me voy a ilustrador. Voy a seleccionar el fondo con un clic y en el panel de muestras le voy a cambiar de color por cualquier color. Solamente quiero que veas lo que vamos a hacer aquí. En la parte superior te tienes que darte cuenta que tienes este asterisco, es decir, este archivo todavía no ha sido guardado. Control S. Una vez que se guarde, se va a quitar aquí el asterisco, me voy a dirigir a, a Premiere y automáticamente se va a actualizar ese documento. Esto lo puedes hacer con un PNG, con un PSD, con un JPG y con este archivo vectorial. Realmente los enlaces dinámicos son brutales.